Nos disponemos a analizar la oración simple... ...la pasada semana me sentía un poco más triste... ...el protocolo exige que lo primero que tendríamos que hacer... ...sería localizar el, el verbo... ...y lo tenemos en me sentía... ...vamos a incluir el me porque sería un verbo pronominal... ...a efectos sintácticos me correspondería al verbo... ...una vez que tenemos localizado el verbo... ...que lógicamente es el núcleo del sintasma verbal... ...habría que eh, localizar un sintasma nominal... ...que concordase en persona y número con «me sentía» y que pudiese funcionar como, como sujeto. No lo observamos, de manera que caemos en la cuenta de que toda esta oración sería en realidad un sintasma verbal... ...un único sintasma verbal, es decir, un predicado porque su sujeto, el sintasma nominal sujeto, estaría omitido. Sería un sujeto gramatical, una primera persona del singular, es decir, yo, que es lo que concordaría con el verbo «me sentía». Luego, me sería un pronombre que forma parte del verbo. Bien, como solo tenemos un sintagma verbal, vamos a intentar eh, acotar distintas, distintos bloques, distintos sintagmas y averiguar su, eh, su función sintáctica. Obviamente, la pasada semana es un sintagma, en este caso un sintagma nominal, porque semana, que es un núcleo, es un sustantivo, es un nombre. En este caso, en concreto, este sintasma nominal funciona eh, sintácticamente como complemento circunstancial de tiempo porque indica eh, el momento de la acción del verbo «me sentía» la semana pasada. Si descendemos a las funciones y las palabras, tendríamos que este sintasma nominal circunstancial de tiempo consta de un determinante «la», en este caso es un artículo, un núcleo que es «semana», que es lógicamente el nombre, y un adjetivo que funciona como adyacente de ese núcleo, es decir, como complemento del nombre. Cuando es un simple adjetivo solemos denominarlo adyacente. Localizamos otro, otro bloque, otro sintagma, que sería un poco más triste. En este caso sería un sintagma adjetival o adjetivo, porque su núcleo es triste, que es un, es un adjetivo. En este caso, este sintagma adjetival o sintagma adjetivo funciona sintácticamente como complemento predicativo. El complemento predicativo es parecido en su sentido al circunstancial de modo, en realidad indica cómo me sentía yo, pero no puede ser circunstancial de modo porque para que sea circunstancial de modo tendría que ser un adverbio o algo que funcionase como tal, con otro tipo de verbo. En este caso es un adjetivo, luego no podría ser un circunstancial de modo. Tampoco puede ser atributo porque el verbo me sentía no es un verbo atributivo, no es copulativo, es decir, sería un complemento predicativo. Uh, triste haría referencia al sujeto, que, que soy yo, y además complementa al modo en que lo haría, un circunstancial de, de modo, el verbo, pero sin ser un circunstancial de modo. Complemento predicativo, que consta de los siguientes elementos. Núcleo triste, porque es un adjetivo, y por tanto le da nombre al sintagma adjetivo, y un poco más sería una locución. En este caso, una locución adverbial. Una locución es un conjunto de palabras que funcionan como una sola. Es decir, un poco más eh, sería equivaldría a un solo adverbio. Y, por tanto, su función sintáctica sería la de modificador. Modifica o cuantifica el, el contenido del adjetivo triste. Este sería el análisis que se puede hacer de esta oración compuesta. Faltaría, pues, describir según distintos criterios de qué tipo de oración se trata. Recordemos que la pasada semana me sentía un poco más triste. Respecto a su composición, es una oración simple porque solo consta de un verbo, es decir, de una proposición. Por la voz verbal sería una oración activa. El sujeto, el sujeto omitido yo, es el que hace la acción de, referida en me sentía. Por el tipo de sujeto sería una oración personal, porque ese sujeto es el que hace la acción. No hay un ente impersonal que la haga, tenemos un sujeto. Es decir, sería una oración bimembre, aunque el sujeto no esté explícito, está omitido, tiene dos miembros, que es el sujeto omitido y el predicado sintagma verbal. Por su tipo de predicado sería una oración intransitiva, porque el verbo me sentía no es transitivo, no tiene objeto directo, no admite un complemento directo. En este caso admite, como hemos visto, un complemento predicativo. Y además es una oración pronominal, porque el verbo me sentía, el verbo sentirse, es un verbo de carácter pronominal. En cuanto a la actitud del hablante, sería una oración enunciativa y afirmativa porque, sencillamente, el hablante lo que quiere es dar una información, en este caso sobre sí mismo, y hacerlo eh, en forma eh, afirmativa. No se niega ninguna acción. Esta sería la descripción de, de la oración que hemos mmm, analizado.